Resuena por la pared, creando una canción. Quiero perder el ritmo y más y más allá. Ah, yeah. A través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos y más. Trueno de horizontes, seremos miles. Crecemos en número. Solo. Trueno de horizontes, seremos miles. Y yo, sin más y